Y avanzamos a la información, pues el economista y filósofo alemán Franz Henkelmert envió un mensaje a los participantes del encuentro de la red de intelectuales que tiene lugar en la ciudad de Caracas y señaló además que espera que durante este evento se logren definir acciones para contrarrestar el poderío militar estadounidense. Espero que también ahora las posiciones que toma esta red de intelectuales tengan una cierta Presencia y ayuden a definir eh, posiciones eh, positivas para el futuro. Yo creo que vivimos tantas tensiones en el mundo que hay mucha razón ahora de dar algunos llamados de atención. Tanto en América Latina como en el mundo, en el cercano oriente, en la frontera de Ucrania, eh, Por todos lados vivimos un ambiente, ya podríamos decir, hay un imperio que ha, de, es de Estados Unidos que ha perdido mucho de su poder, pero no ha perdido nada de su poder militar.